Tenemos en contacto al viceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schling, con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en la nueva televisión universitaria junto al Jaque Mate. Bienvenido. Buenas noches María Teresa, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los televidentes. Mucho gusto tenerlo aquí en el programa, Viceministro. Estos bonos, pues, están resultando ser realmente un alivio para el bolsillo de los bolivianos y bolivianas. Aún no terminan de pagarse, sin embargo, pues ya han sido calificados como positivos dentro de la ciudadanía boliviana. Sin embargo, queremos ir un poco más allá. Después de 14 años del de gobierno del Movimiento al Socialismo, pues, ahora el Estado plurinacional de Bolivia acude a al Fondo Monetario Internacional para un crédito de 320 millones de dólares. Cuando se hace el cálculo que se requieren por lo menos unos 4 mil millones de bolivianos para el pago de estos bonos a los que hago referencia, viceministro? ¿Cuál la estrategia económica en nuestro país para poder sobrellevar esta paralización casi total de actividades que se vive en nuestro territorio? Bueno, primero que nada eh hay que informar a la población de que se tuvieron que recurrir primero a recursos del Tesoro para poder cancelar los bonos. El 3 de abril empezamos a pagar el primer bono que es el bono de la canasta familiar, que se le asigna a los tres sectores más vulnerables que recibían ya de cierta manera algún bono, como es el bono de la renta dignidad, el bono también Juan Azurduy y el bono de los discapacitados. Entre estos tres grupos vulnerables, de, se tiene un universo aproximado de 1.2 millones de personas. Eh, entonces, en base a, a, a esa asignación de recursos que teníamos del TGN, por los ahorros que tuvimos de los gastos supérfluos que tenía el anterior gobierno, empezamos a cancelar este bono a partir de abril. Ahora, en el, la, el 15 de abril, en este mismo mes, Empezamos a cancelar el segundo bono, que es el bono familia. Este bono familia es asignado para los niños de secundaria, primaria, y luego van a ser asignados también para los niños que están en kinder y pre-kinder, nivel inicial. En ese eh, orden son la asignación que se le va a dar a todos estos niños, eh, el bono familia, que es 500 bolivianos por cada uno de los niños. Un universo aproximado de 3.2 millones de personas. Si nosotros eh, consolidamos las cuentas, como usted ya lo mencionó, Lorena, eh, son aproximadamente 4.100 millones de bolivianos que tenemos que pagar en estos bonos. Como todos los, los países de Latinoamérica, tuvimos que recurrir a los organismos multilaterales, organismos internacionales, para que nos puedan realizar algunos créditos y reasignar algunos créditos que ya estaban aprobados en el país. Es el caso ejemplo, del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y la CAF. Esos tres organismos actualmente están en aprobación para la reasignación de los créditos que ya se tenían asignados para nuestro país. El caso del Fondo Monetario Internacional, ya el pasado viernes fue aprobado el, el crédito para nuestro país de 327 millones de dólares, que justamente son recursos que van a venir a paliar justamente para el pago no, de los tres bonos y algunas otras medidas de política que ustedes ya la conocen, ¿no? como es el pago de los servicios básicos durante tres meses, en el caso de agua, en el caso de energía eléctrica y gas, que estos son aproximadamente 800 millones de bolivianos. También vamos a hacer eh, dos fondos para incentivar más que todo a lo que vienen a ser las micros, pequeñas y medianas empresas para lo que viene a ser un programa de pago de salario y otro programa de sostenibilidad de empleo, ¿no? Para que en los siguientes meses tratemos de mantener la estabilidad laboral en el país y este bacho por el cual nos encontramos hoy en día no se sienta tan fuerte en nuestra economía, ¿no? ministro, agradecemos por el trabajo y pues también estas medidas planteadas por el gobierno nacional, sin embargo, también surgen algunas inquietudes, estas por parte de la población, de sectores en específico, que tienen que ver en el hecho de cómo se van a encontrar pues los recursos internos del país tras el pago de estos bonos y cómo es que finalmente también se va a ver perjudicado todo el aparato productivo a nivel del territorio nacional, pues, Decían desde los empresarios, desde eh, quienes manejan la industria, el agro, el 80% de estas actividades se encuentran paralizadas en esta etapa de cuarentena Bueno, con relación a lo que viene a ser las actividades económicas de la cadena alimenticia Si usted se da cuenta, las cadenas de abastecimiento no se han roto En todas las ciudades han llegado los alimentos, ¿no? Gracias a Dios nuestro país produce el 80% de sus alimentos y el abastecimiento de los mercados ha sido constante, ¿no? Entonces no se ha roto la cadena alimenticia y el abastecimiento de los mercados. Entonces esta actividad se podría decir que no ha parado lo que viene a ser la agricultura, la ganadería, ¿no? Principalmente, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque si queremos apuntalar otras actividades económicas que no sean los recursos tradicionales como es la minería y los hidrocarburos, justamente viene a ser la agricultura, ganadería, la agroindustria, a la cual tenemos que apuntarnos. De la misma manera, también hay proyectos que todavía están pendientes, como es el caso del litio, ¿no? que ya se ha avanzado bastante, pero que evidentemente ahora se tiene que apretar el acelerador a fondo para consolidar estos proyectos a futuro, porque lamentablemente el gobierno anterior realizó inversiones, gastos superfluos, que no están dando ningún beneficio al país, como tenemos ya el caso de la planta de uria, la planta de regasificadora, separadora de líquidos, que la sobredimensionaron, se realizaron gastos excesivos y así podemos enumerar un sinnúmero de proyectos y obras fantasmas que el gobierno realizó en la gestión pasada, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros estamos apuntalando, primero que nada recortar todos esos gastos superfluos, disminuir el déficit fiscal del país, maximizar los escasos recursos que tiene el país, es por eso que hemos recurrido a ese ahorro que hemos tenido en los meses de enero y febrero de excesivos gastos que se tenían anteriormente. Le doy un ejemplo, el caso de los combustibles, se importaban excesivos combustibles a nuestro país que ni siquiera llegaban a nuestros lugares donde tenemos nuestros almacenes stock de gasolina y diésel, entonces estos gastos obviamente fueron que dejaron de gastarse en nuestro país en enero y febrero y aproximadamente en tres meses hemos llegado a ahorrar alrededor de 300 millones de dólares, ahora para el día de después se podría decir de lo que viene a ser la apertura de las actividades económicas nuevamente de manera gradual, que es lo que se está estudiando actualmente, se necesita inyectar recursos tanto al sector privado como al sector público, ¿no? En el sector privado se está trabajando en conjunto con la banca y con las empresas eh, grandes, medianas y pequeñas, ¿no? En el caso de las pymes, se le está asignando fondos para que puedan acceder justamente a créditos blandos con periodos de gracia y así en un futuro, en un lapso de seis meses a un año y medio, recién puedan hacer devolución de estos créditos que se vayan a hacer beneficiarios estas pequeñas y medianas empresas. En el caso de las empresas grandes, se, se trabajó bastante con el tema de los diferimientos de pago, tanto de los impuestos como de los aportes. Entonces, esto va a ser un alivio que se le está dando a las empresas grandes, porque en el caso de los impuestos a las utilidades de las empresas, por ejemplo, son 1.500 millones de dólares que las empresas dejan de pagar por un lapso de tiempo, son pagos diferidos y van a tener oxígeno para que se puedan rearmar en sus diferentes actividades. Evidentemente, hay actividades informales en las cuales ahora se está trabajando y se tiene que también ver la viabilidad y dar cuál es el camino para que no se sienta tan fuerte esta reducción, de lo que viene a ser el aparato productivo, ¿no? Esto no es un, un problema que lo haya ocasionado el gobierno actual, ni ningún gobierno, ni siquiera ningún país. Ha sido justamente una pandemia que ha golpeado a América Latina y que todos los países estamos en ese afán, ¿no? De que la población más vulnerada pueda acceder a cierta cantidad de recursos, de que puedan pasar este bache, esta cuarentena en sus casas. Con esto, Recursos que se les asignan, ¿no? En promedio estamos por encima de lo que se le ha asignado a países de América Latina, por ejemplo, el caso de Chile y Brasil, se les ha asignado canastas aproximadamente de 60 dólares, nosotros estamos por encima de los 70 dólares, y a la fecha ya tenemos alrededor de 2.400.000 personas que han ido a cobrar estos bonos, como el bono canasta, el bono de lo que viene a ser familia, para los niños, y esto ha sido una erogación de gastos aproximadamente de mil millones de bolivianos en solamente 15 días. Entonces, tenemos una vigencia de 90 días para lo que son estos bonos, para que la gente pueda acceder a cobrar estos bonos, no es necesario que lo, se desesperen por hacerlo el primer día, porque las entidades financieras están trabajando junto con nosotros. Y otro alivio no a la población, los servicios básicos. Lo que viene a ser durante los próximos tres meses el pago de lo que es el agua potable, lo que viene a ser el pago de la electrificación y el gas, ¿no? Esto es lo que se ha venido trabajando de manera constante, paulatina y planificada y evidentemente se vienen más medidas en el futuro para inyectar recursos junto con la banca y reactivar las actividades económicas de cierta manera, ¿no? medidas que están medidas en medidas plena está ejecución, la, la, la, la, la, la población, población de, de nuestro país empieza a recibir los bonos y los beneficios pues establecidos por el gobierno nacional, y quisiera en ese sentido ver los cuadros que tenemos preparados, ya que eh, diariamente tenemos la información por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pues ahí tenemos en pantalla, ya pasamos los dos millones de pagos a los beneficiarios de la renta dignidad, canasta familiar, y el bono familia, tenemos también los pagos realizados para la canasta familiar son 527,367 para las personas de la tercera edad que no perciben jubilación también son 754 mil 477 pagos por concepto del bono familia 909 mil 449 pagos por concepto de la renta dignidad haciendo un total de 2.388.647. millones mil millones de bolivianos. Esto hasta el 23 de abril. Vamos con el siguiente cuadro. Pues tenemos un pago por el concepto de canasta familiar de 20.349 pagos. También tenemos 184.326 pagos por concepto del bono familia. Y finalmente los pagos por concepto de la renta dignidad 35.160 con un total de pagos realizados en esta jornada. De 239,835. Ahí están también los porcentajes y así día a día vamos recibiendo los reportes de estos bonos que están siendo entregados a las familias bolivianas. Viceministro, ya cerrando este contacto, le consulto. Usted decía, hemos tenido ahorros entre el mes de enero y febrero en la economía nacional y hay nuevas propuestas. Desde el Ministerio de Economía se dice hoy en día se está apuntando apuntando hacia el biodiesel, el etanol también, para generar recursos para la economía boliviana. Sí, justamente tenemos que apuntar sobre las nuevas tecnologías para mejorar lo que viene a ser la productividad y este no es un tema que se lo viene hablando en este año o el año pasado, estamos hablando de más de una década y media, de que ya el sector productivo agroindustrial viene justamente trabajando en lo que viene a ser la utilización de semillas transgénicas para mejorar los niveles de productividad, ya no podemos seguir dándonos el lujo de competir con países vecinos como un Brasil, un Paraguay, Argentina, donde por hectárea de soya, ellos sacan el triple o hasta cuatro veces a veces lo que sacamos en Bolivia y necesitamos mejorar nuestro nivel de competitividad, ¿no? Qué mejor con esas ventajas comparativas y competitivas que tenemos, como viene a ser obviamente el tema logístico, como viene a ser también eh, los combustibles que son mucho más baratos que en otros países y evidentemente tenemos que ir cerrando mercados, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso del azúcar, ¿no? El mes pasado... Estados Unidos nos pidió todo su cupo, eso es una buena señal, con relación también a las exportaciones de café a, a, a otros países, también ha mejorado entre algunos de los artículos que debemos empezar a trabajar. Un segundo aspecto viene a ser el tema de litio, no tenemos que de una vez empezar a ejecutar a marcha forzada este proyecto que puede ser uno de los futuros de nuestro país que nos puede generar divisas, ¿no? Ya no podemos seguir dependiendo de lo que viene a ser el gas natural, ¿no? Porque lamentablemente el gobierno anterior no realizó las inversiones necesarias, nuestros campos están en declinación y nuestro principal problema actual no es el precio internacional de barril de petróleo, porque la caída a 15 dólares... No nos significa significativamente lo que viene a ser la reducción de los ingresos por hidrocarburos, como lo viene a ser la reducción de la exportación, los volúmenes de exportación, ¿no? La exportación a Brasil ha disminuido de aproximadamente... 30 millones de metros cúbicos que en cierto momento nos pedían, nos nominaban, hoy en día estamos apenas en 10 millones de metros cúbicos día, ¿no? entonces esto ocasiona no una caída en los ingresos, no podemos seguir dependiendo de lo que viene a ser un solo producto, ¿no? y en materia de los minerales, son los, los minerales los que actualmente han subido de precios, como es el caso del oro, ¿no? Entonces, a eso debemos apuntar el tema del litio, lo mismo que pasó también con el tema del mutún, el acero, tenemos que retomar este proyecto realmente, tomarlo con seriedad y ver la forma de generar las exportaciones que necesita el país para generar divisas y reforzar el tema productivo, tenemos una potencialidad grandísima, de alrededor de 30 millones de hectáreas en el país y solamente utilizamos alrededor de 6 millones de hectáreas que son aptas para lo que viene a ser el tema productivo, ¿no? Sin embargo, tenemos serias deficiencias no en la producción de maíz, en lo que viene a ser el trigo, y eso es lo que tenemos que venir a trabajar hoy en día, ¿no? A mejorar nuestros niveles de productividad, reforzar esas cadenas productivas para buscar nuevos mercados y poder exportar. Otra señal positiva que hemos tenido ha sido con la carne. En este último mes se han triplicado los niveles de exportación de carne con relación al mes de enero, por ejemplo, febrero. Entonces, son señales positivas que las podemos seguir trabajando y que el, el país tiene esas potencialidades. Tenemos que hacer sinergia con estas alianzas público-privadas y obviamente un factor fundamental viene a ser todo el sistema financiero que hoy en día se siente, está mucho más fuerte que lo que teníamos antes del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque hemos inyectado recursos a través de algunas operaciones de eh, política monetaria, donde se han recomprado bonos, se han inyectado recursos líquidos para lo que viene a ser todo el sistema financiero y la banca tiene recursos, está más sostenible y más fuerte que nunca, entonces esto también es un pilar fundamental que se ha trabajado y es por ello que el tipo de cambio no ha sido presionado ni la inflación para que suban los precios ni tampoco tengamos que hacer ningún movimiento del tipo de cambio. Ministro, de manera muy breve, mi última consulta, por favor, eh, haciendo un análisis de todos los datos que nos ha dado y cómo se encuentra la situación económica actual de nuestro país, ¿es posible extender la cuarentena más allá del 30 de abril como está especificado hasta el momento? Bueno, el gabinete de ministros se ha reunido esta semana, tuvieron un, un gabinete preliminar y obviamente en base a ese consejo consultivo que la presidenta Yanine Áñez eh, actualmente está trabajando, eh, van a hacer una evaluación el próximo lunes y en base a esa evaluación y la tendencia de los casos de coronavirus es que recién se van a tomar las siguientes determinaciones, ¿no? Hoy día ha sido, se podría decir, un día... Eh, relativamente bueno en, lo que, en la medida que cabe, porque han disminuido los casos de contagio el día de ayer fue un día realmente complicado para nuestro país, hoy prácticamente los contagios se han reducido a la mitad, estamos bordeando los 700 casos, el, caso, eh, eh, el, el tema que más preocupa es el tema de Santa Cruz, que se tiene alrededor de casi 400 casos, la mayor cantidad de excesos en el país, entonces ese es el tema que está preocupando más a profundidad, ¿no? entonces va, hay que esperar la evaluación que hace justamente ese equipo especializado del tema de salud, y luego se van a tomar las determinaciones, de todas maneras es muy probable de que haya un, un, una apertura gradual, ¿no? porque no podemos arriesgar a toda la población, ese es el trabajo que está haciendo justamente este gobierno, de preservar la salud, ¿no? es por eso de que tenemos... Eh, estos casos en la actualidad que no se han expandido y en la medida que la población nos colabore y el sector público y el sector privado estemos trabajando de manera conjunta, seguramente vamos a poder superar mucho más rápido esta pandemia. Gracias, viceministro. Estaremos al pendiente completamente de estas determinaciones y agradecemos profundamente por esta información que nos ha dado. Es necesario que todos los bolivianos conozcan estos esfuerzos que realiza el gobierno nacional para de alguna manera paliar esta situación que nos afecta en la salud, pero también en la economía a nivel mundial. Estuvo con nosotros Carlos Schiltz. El viceministro de Tesoro y Crédito Público del Estado Plurinacional de Bolivia será hasta una siguiente oportunidad.